Vamos a hacer en este cuarto vídeo de la serie una integral donde nos van a salir ya eh, la descomposición en fracciones simples con algún caso de que no tenemos soluciones eh, en el polinomio o raíces en el polinomio del denominador. Vamos a ver cómo tenemos los coeficientes y demás. Es un ejemplo que es sencillote, pero es más o menos en nivel de lo que os pueden pedir porque esto se puede complicar bastante sobre todo en el sistema de ecuaciones a resolver bueno, vamos paso a paso lo primero es cuando tengo una integral de este tipo tengo una integral racional arriba no tengo nada parecido al, a la derivada de lo de abajo porque aquí tendría que haber un cuadrado y esto no va bien, tengo que ir a ver cómo se resuelve esto por, por el método de resolver integrales racionales entonces lo primero es ver qué pasa con las raíces del denominador ¿eh? que lo vamos a hacer pues eh, por aquí para, para, para, para. cómo eh, tenemos que factorizar esto bueno, tenemos que resolver esta ecuación lo mejor ¿eh? lo lógico que nos van a ser ya nosotros son raíces enteras y es empezar por un fin y cuando tengo una ecuación de grados aquí un 1 para la x al cubo, x cuadrado x y menos 1 probamos con el 1 1, 1, 1, 1 Bien, y la raíz, ya sabemos que 1 es raíz y que un factor será x menos 1 llego a la ecuación de segundo grado y no me lo pienso tengo que ir por este camino de resolver la ecuación cuando resolvemos esto, vemos el discriminante ¿Eh? sea lo que sea lo que hay aquí y tenemos b al cuadrado que es 1 menos 4 por 1 y por 1 y resulta que esto va a ser la raíz de menos 3 que no existe en ¿eh? ¿eh? nuestro cuerpo de los números reales esto no tiene solución por lo tanto esta es una ecuación sin solución y ¿qué ocurre? ¿eh? vamos a poner aquí que, que x al cubo menos 1 factoriza de qué manera? Como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Esa es la factorización de este polinomio. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un procedimiento que tenemos todos claro. Hay que dominarlo perfectamente porque es la base del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Una vez obtenido esto, lo que nosotros sabemos entonces es que nuestra integral va a ser esta misma, donde aquí voy a poder poner x menos 1, x cuadrado más x más 1. Y como ya hemos aprendido y vimos en la introducción del segundo de estos vídeos, por cada factor de estos, me tiene que aparecer un número arriba y el factor aquí, porque tengo que completar hasta, donde, hasta su potencia. Y por cada uno de estos con ecuación de segundo grado y no tiene solución, me tiene que aparecer arriba un polinomio que desconozco de grado 1 y de abajo x cuadrado más x más 1. ¿vale? Bueno, quiere esto decir que mi, por, mi fracción algebraica original va a ser igual a quién, o tiene que ser igual a quién, a una que voy buscando, de este. Bueno, pues arreglamos el denominador poniendo el mínimo con múltiplo, que es el producto de las dos cosas. Estamos haciendo lo mismo de nuevo. Y aquí eh, tendríamos que tendríamos a por x cuadrado más x más 1, más, perdón, aquí me falta una x, y cuidado aquí, bx más c, ¿eh? entre paréntesis, ¿por quién? Por x menos 1. Cuidado con estos paréntesis porque es todo bx eh, más c que multiplica al factor que me venga de aquí o de la división. Bueno, ¿Vale? Vale. Esto es lo que tendríamos. Por lo tanto, como los denominadores son iguales, porque esta factorización sale de aquí, los numeradores tendrán que ser iguales. Y lo que tenemos que igualar es que esto tiene que ser igual a a por bx cuadrado más x más 1 más bx más c por x menos ¿vale? 1. Para resolver aquí y sacar los coeficientes a, b y c, que es lo que me hace falta para poder eh, realizar luego esta integral, lo que hacemos es <coughs> lo que hacemos es sustituir en primer lugar por las raíces que conocemos. Una raíz que conocemos es x igual. Si yo pongo aquí un 1, 2 por 1, 2 más 4, 6 será igual a a si ponemos aquí un 1, tengo 1 más 1 más 1, que son 3. ¿eh? Aquí tendríamos b por 1, b, más c, por 1 menos 1, que es c. Esto no lo tendríamos que haber hecho. Y simplemente este factor, al poner la raíz, se nos va. ¿vale? Por eso precisamente ponemos la raíz. Por lo tanto, a es 6 tercios, que es 2. ¿De acuerdo? Me falta sacar B y C. Ya no tengo más raíces, porque ya no hay más raíces aquí. Pues ahora probamos con valores sencillos. ¿Cuál? El más sencillo siempre X igual 0. 0 más 4, aquí un 4. ¿Vale? Aquí, si ponemos ceros aquí, aquí tengo A por 1. ¿vale? Si ponemos a ceros aquí, tenemos C, porque esto se convierte en un 0, ¿por qué? Por 0 menos 1, que es menos. Como A ya sabemos lo que vale, que es 2, podemos escribir aquí que 4 es igual a 2 menos C. Y por lo tanto, C, C es igual a menos 2. Porque eh, si despejo de aquí, menos C sería igual a 2, por lo tanto, C es igual a menos 2. Me faltaría sacar lo que es B, tengo que probar con, otra, con otro valor más. El siguiente más sencillo, pues el menos 1. ¿eh? Vamos por el Menos 1, si pongo aquí el menos 1 sería menos 2 más 4, que es 2. Si pongo aquí un menos 1, tendríamos 1 más 1, 2, menos 1, 1. ¿Vale? 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, más 1, 1. Si pongo aquí un menos 1, tendríamos menos b, porque b por menos 1, menos b, más c. <coughs> por menos 2, todo como A y C serán lo que valen, los sustituyo aquí ¿eh? y resolvemos. Tengo 2 que es igual a A, que hemos dicho que es igual a 2, más menos B, más C, que es menos 2, por menos 2. Por lo tanto, 2 será igual a 2. Más, menos b por menos 2 es más 2b, lo dejamos así, menos 2 por menos 2 que es más 4. Y de aquí sacamos que 2b es igual a 2 menos 6 que es menos 4 y por lo tanto b es igual a menos 4 partido de 2 que son menos 2. ¿Vale? Bueno, pues me voy a poner aquí mis resultados. A hemos dicho que es igual a 2, B hemos dicho que es igual a menos 2, y C hemos dicho que es igual también a menos 2. ¿Vale? En definitiva, lo que acabamos de hacer es que hemos dicho que 2X más 4 partido de X al cubo menos 1 es igual a ¿a, qué? a a, que es 2 partido de X menos 1, más b que es menos 2 por x más c que es menos 2 todo ello partido de x cuadrado más x más 1 Bien, como esto afecta a toda la fracción es mucho más conveniente estos pequeños truquis hay que tenerlos muy en cuenta porque luego si no, cuantos cuanto menos signos negativos tenga por aquí mejor lo que pueda sacar fuera fuera se queda Bien esta es mi fracción original y la he convertido en esta, dos. Por lo tanto, su integral es la integral de cada una de estas partes. ¿vale? Esta es inmediata. Porque este dos lo poníamos acá afuera y esto es el neperiano, el x menos uno. Muy sencilla. ¿vale? Lo haremos esta de aquí, esto es 2x más 2. Esta de aquí es una integral que le vamos a llamar I y que la vamos a resolver aparte. Es una integral del tipo donde aquí tengo un polinomio de grado 1 y aquí un polinomio de grado 2 que no tiene soluciones. Son las que vimos en el vídeo anterior. Bueno, para hacer esta integral I lo primero que tengo que resolver ¿Eh? ¿Eh? lo primero que tengo que resolver es completar el cuadrado de esto para completar el cuadrado decíamos nos quedamos con los términos que llevan la x esto será igual a x más algo al cuadrado ¿vale? ¿quién tenía que poner aquí? la mitad del número que hay aquí, en este caso aquí hay un 1 ¿vale? bueno, pues la mitad de 1 es la mitad de 1 sale un medio pues es un medio ¿vale? y aquí tengo que poner este al cuadrado, que es un cuarto. ¿Vale? Un medio al cuadrado es un cuarto. Esto quiere decir que eh, esto, x cuadrado más x más un cuarto, va a ser esto, para compensar el un cuarto que sumo, porque me lo estoy inventando al fin y al cabo. Resto un cuarto y después pongo mi 1. En definitiva, lo que tenemos aquí es que esto será x más un medio al cuadrado, y esto me queda aquí, menos 1 cuarto más 1, que si hacemos 4 por 1, 4, menos 1, más 3 cuartos, ¿vale? Quiere esto decir que para esta integral i de aquí, este denominador podemos escribirlo, completando cuadrados como 3 cuartos, más x más un medio al cuadrado. ¿Vale? Una vez que llegábamos aquí, vuelvo a insistir que hay más caminos para resolver este tipo de integrales, pero este es el más directo para todos los casos. ¿eh? Todo lo demás me lleva casi a lo mismo y a complicar bastante la operación. Para mí este es el más directo. Lo que haríamos aquí sería el cambio de variable u igual a x más un medio. Me va a hacer falta lo que vale x, porque tengo la x aquí. x es igual a 1 menos un medio. Diferencial de u, si le digo aquí, es lo mismo que 1 por diferencial de x, ¿vale? Y este es el cambio que tengo que hacer. Nos venimos aquí, donde hay una x pongo una u menos un medio, donde hay una diferencial de vuestro y donde hay una u, una x más un medio. Donde hay, donde hay una x más un medio, 1. Por lo tanto, tendríamos aquí la integral de 2 por u, ¿eh? 2 por x, perdón, que es 2 por u, menos 1 medio, más 2. Dividido entre 3 cuartos, más x más 1 medio, que es u al cuadrado. ¿vale? Y ahora aquí, ya, diferencial de ¿De acuerdo? Voy a seguir por aquí debajo. Muy bien, esta integral tenemos entonces 2u menos 2, porque por un medio, perdón, menos 2, 2 por un medio que es 1, tenemos menos 1 más 2 partido de esto, 3 cuartos más u al cuadrado, diferencial. Bueno, esto lo podemos ya arreglar directamente, porque menos 2 más 1, ¿eh? Y no hacemos un paso más, menos 2 más 1, o sea, 2 menos 1 es 1, ¿vale? Recordamos que esto era menos 1 más 2, ¿eh? me queda? Porque 2 por 1 menos 1 medio es menos 1. Bien, en tal caso, ¿cómo procedíamos aquí? Separo en 2, ¿vale? Separamos en 2 que son. 2u partido 3 cuartos más u cuadrado, más 1 partido de 3 cuartos más u cuadrado, diferencial de u. ¿Vale? Bien, esta es una integral inmediata porque arriba tenemos justo la derivada de eh, lo de abajo, ¿vale? ya está neperiano de 3 cuartos más un cuadrado de acuerdo esta de aquí es una integral de tipo arco tangente que tenemos que arreglar un poquito la voy a arreglar aquí arriba ¿Eh? la voy a arreglar aquí arriba para terminar esta de aquí 1 partido de 3 cuartos más u cuadrado diferencial de u, la arreglamos aquí arriba. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, sacar factor común 3 eh, cuartos aquí abajo. ¿Vale? Vamos a hacerlo despacito. 1 más cuatro tercios de u cuadrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque si multiplico esto, tengo exactamente lo mismo que aquí. Tres cuartos, esto por esto es uno, que es inversa, por lo Bien. Este tres cuartos lo podemos sacar aquí, que como estaría aquí, lo pongo como 4 tercios, como cuatro tercios aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo quitamos de aquí. Bien, la siguiente que me interesa es que quiero tener toda esta parte, recordemos, como un cuadrado. Esto es fácil porque aquí pongo un 2 y aquí tengo que poner una raíz de 3. ¿Eh? Bueno, vamos a hacerlo en otro paso para que no haya dudas. 4 tercios de la integral de 1 partido 1 más 2 raíz de 3 por un todo ello al cuadrado, diferencial para que aquí arriba tengamos la derivada justo de lo que hay aquí dentro de este cuadrado, tengo que multiplicar aquí arriba por el factor 2 partido raíz de 3, que en definitiva me lo estoy inventando, y por lo tanto tengo que dividir aquí por el, que es lo mismo que multiplicar por el inverso, esto ya lo hemos hecho varias veces, remato por aquí. Bien. 4 entre 2 a 2, aquí queda 2 raíz de 3 partido de 3 y aquí justamente tengo ya la derivada de la de aquí arriba, de de aquí arriba. y por lo tanto esto es el arco tangente de 2 partido raíz de 3 u. ¿Vale? Bien, en definitiva aquí tenemos que esto es 2 raíz de 3 Partido de 3, con el arco tangente de 2 partido raíz de 3, u. ¿Vale? Recordemos que lo que estamos resolviendo es esta integral de I, ¿Vale? Esta de i. Bueno, esto es lo que valía i. ¿eh? Esto es lo que vale la integral i. Que no la hemos terminado todavía, porque ahora tenemos que deshacer el cambio. Hay que ponerla no en función de u, sino en función, esto es una u, ¿eh? sino en función de x. Vamos a hacerlo eso aquí y finalmente la sustituimos. Aquí. ¿Borro esto? Bien, vamos a deshacer el cambio de variable este aquí, para que lo veamos. Claro. Es deshacer este cambio de variable que tenemos aquí. Tenemos, este es el logaritmo neperiano de tres cuartos más un cuadrado. Que 3 cuartos más u cuadrado es 3 cuartos más. ¿Quién era u? U es x más un medio al cuadrado. Esto, ¿eh? Esto quién es, si hacemos esto, ya lo hemos hecho varias veces, me va a salir eh, el polinomio x cuadrado más x más 1. Pero bueno, podéis dejar así o podéis poner el polinomio x cuadrado más x más 1. Bien, y por otro lado tenemos 2. Raíz de 3 partido por 3 por el arco tangente de quién? De 2 partido raíz de 3 por u, que u es, lo tenemos aquí, x más 1. ¿De acuerdo? Bien, esta es la integral. Esta integral la tenemos que poner aquí y habremos terminado. ¿Vale? Borramos aquí. Luego, finalmente, y para terminar, ¿en? ¿eh? Mi integral original, que era, recordemos, 2x más 4 partido x u menos 1, es igual a 2 por el neperiano de x menos 1, para la siguiente. Menos, este menos va a afectar a todo lo que lleve ahí. Pues aquí tenemos, menos el neperiano de 3 cuartos más todo esto, voy a poner que es este. Queda digamos, más lógico ponerlo en función de los ordenadores que teníamos. ¿vale? Si hacemos esta operación, ya lo sabemos de antes, porque vamos, esto lo hemos sacado de aquí, es lo mismo. Más 2 raíz de 3 partido por 3 por el arco tangente de 2 partido raíz de 3 por x más 1 medio. ¿vale? Todo esto bastante pero ese va a ser la gente de todo ¿de acuerdo? más me quedaría una constante k ¿eh? que dependería de por dónde pasará la integral ¿de acuerdo? ¿está claro? bueno, son procedimientos, tenéis el vídeo para ir viendo cada paso procedimientos largos y tediosos pero que hay que aprender a hacerlos y Dominar muy bien estas integrales finales para que salgan de manera fluida y bueno, pues, tener mucho cuidado con la resolución de los sistemas. Ejercicios ya pues, de un cierto calibre, eh, que son de los ejercicios más completos que hay, según lo que va a tipo.